Eh, ...el objetivo de esta red de prensa es presentaros una iniciativa... a ...la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Andaluz... ...una proposición no de ley... ...en el que evidenciamos eh, fundamentalmente eh, una cosa... ...que es las décadas de abandono... ...que el Gobierno andaluz eh, ha, tiene... ...sobre el parque público de vivienda, de alquiler... ...décadas de abandono que hacen que los bloques y las zonas comunes de los bloques de los pisos se encuentren en una situación eh, verdaderamente lamentable. No es tolerable que el Gobierno andaluz abandone el Parque Público de Vivienda de Alquiler a su suerte y además eh, no responda a los escritos que tanto la comunidad de vecinos como la propia asociación llevan eh, trasladándole a la... ...a la gerencia de ABRA aquí en la, en la provincia de Córdoba... ...no es el camino desentenderse... ...del parque público de vivienda... Eh, hemos presentado una iniciativa... ...una proposición no de ley... ...que ya está registrada en la Comisión de Fomento y Vivienda... ...en la que trasladamos... ...cuál es la realidad de estos bloques de vecinos... ...y en la que instamos al Consejo de Gobierno... ...fundamentalmente a tres cuestiones... ...en primer lugar... ...a que apruebe un proyecto de rehabilitación y de mejora... ...de las manzanas públicas de eh, dos de las calles que fuimos a visitar eh, con la asociación de vecinos, tanto Amparo como yo misma. Que elaboren una propuesta de rehabilitación y de mejora de los espacios públicos que le competen a la Consejería de Fomento y Vivienda, al Gobierno andaluz, ...que también se encuentran en un estado de absoluto abandono... ...y es un abandono, insisto, eh, de décadas... ...y en tercer lugar, eh, les combinamos a mantener reuniones... ...con los vecinos y con las vecinas... ...porque tenemos que tener un gobierno a la altura... ...de los andaluces y de las andaluzas... ...que dé la cara cuando los vecinos eh, tienen problemas... ...y esos problemas tienen que arreglarse... ...desde el gobierno, desde el gobierno andaluz y en cualquier caso en diálogo... ...continuo y permanente con los ayuntamientos... ...no podemos tener un gobierno andaluz... ...que haga oídos sordos y que sea mudo... ...a eh, las reivindicaciones de los vecinos... ...mucho menos cuando estamos hablando... ...de un derecho como es el derecho humano a la vivienda... ...esa es básicamente la proposición no de ley... ...que parte como os digo de una visita que hicimos... A, ...al barrio del Guadalquivir... ...con la asociación de vecinos Amparo y yo... Y eh, bueno, hemos transformado en una proposición no de ley las reivindicaciones que eh, las mujeres, porque bueno, hay una realidad de muchas mujeres organizadas, eh, están demandando al gobierno andaluz también desde hace tiempo, sin que éste haga absolutamente, no mueva ningún músculo para poder resolver este problema. Yo les paso ahora con amparo eh, y luego hablarán el resto de mujeres. Vale, gracias. Bueno, gracias Elena. Eh, Sabéis que hace muy poquito inauguramos la calle Fray Vasco... ...la remodelación en el marco del proyecto de Mi barrio Córdoba... ...la calle Fray Bartolomé de las Casas. Perdón. Eh, es, justo el año anterior habíamos remodelado y habíamos dignificado muchísimo... ...el espacio, el solar, que estaba tremendamente abandonado... ...y que era de, titular muni de, de titularidad municipal justo al lado de esa calle... ...con lo cual ese entorno se ha quedado especialmente digno... ...y especialmente cuidado... Eh, ...por parte del Ayuntamiento en la parte que nos compete... ...el problema es que a medida que vamos dignificando nuestra parte... ...la parte de la Junta de Andalucía... ...lo que hacemos es resaltar el abandono que tiene... ...lógicamente en el momento que los vecinos y las vecinas... ...ven arreglada la calle, lo que solicitan... ...es que se termine por parte de Abra... ...la parte que les compete... ...y en eso estamos y por eso nos parece tan oportuna... ...esta propuesta no de ley... A demanda vecinal, demanda que además recoge... ...nuestro, nuestro grupo parlamentario, recoge, recoge Elena... Eh, ...con muchísima coherencia por parte de nuestro grupo municipal... ...en colaboración con el grupo parlamentario... ...y entendemos que es necesario y además muy justo... ...que Abra se tome muy en serio... ...la dignificación de todos los espacios... ...que están bajo su competencia, yo si os parece... ...directamente, la voz final que es la que... Más Hola, no buenas tardes, yo soy Isabel, la presidenta de la asociación... ¿Perdón, y lo... Isabel, ¿qué más? Isabel Márquez. ¿Y la presidencia cómo se llama? Especial. La asociación de Vecinos Margacena. Y nada, que estamos reivindicando, hartos de mandar escritos... ...y su... no, no nos contestan y nos dicen que tengamos reuniones ni nada... ...y hartos de venir aquí a decir los problemas que tenemos en el barrio... ...y nadie nos escucha... ...tanto de las viviendas como de las zonas comunes... ...como de las plazas de garaje que hace 32 años... ...que están viviendo los vecinos allí... ...y no se las han entregado... ...y en cada contrato va su plaza de garaje... ...y tanto la manzana 11, 12, 14, 15, 16... ...todas las de alquiler, todo está abandonado por completo... ...muchas viviendas, muchos bloques... ...no tienen ni porterillos, ni tienen luz para entrar... ...ni tienen nada, todo abandonado por completo... ...todo roto y todo, y allí como no van a hacer nada... Pues eso es lo que estamos reivindicando, llevamos ya años y nadie nos escucha y por eso estamos aquí todos, y ahora paso a, a Isabel, otra, de otra comunidad de allí Buenos días, yo soy Isabel, Represento soy socia también de la Asociación Amargacena de Vecinos eh, represento también en mi nombre a todas las otras asociaciones de otros barrios que están dejados por completo ...y mmm, como también presidenta de la Mancomunidad... ...de la Manzana 9, de Guadalquivir... ...pues mmm, vemos la deja desde hace muchos años... ...como se ha dicho, décadas... ...de infraestructuras tanto mmm, especialmente... ...que son para que toda persona pueda acceder... ...una silla de ruedas, una persona mayor... ...unos cochecitos dentro de la Manzana y fuera... ...y mmm, sobre todo que los... ...locales de la Junta de Andalucía nos están cocinando... ...muchísimas complicaciones a las manzanas que queremos... ...mantener un poco, que lo hacemos mediante nuestras comunidades... ...aportando mucho dinero que lo destruyen... ...los que están ocupando cosas um, comunes... ...pero a la misma vez, um, por ejemplo, en mi manzana... Um, ...hay un local, y esta mañana he contado yo, seis... .porquería, vamos a decirlo así... ...de personas, no de siquiera ya de animales... ...estamos concienciando... Con, ...pero hay muchos barrios que necesitan eso... ...que esos locales eh, se arreglen, se desocupen... ...porque además tienen su propia vivienda, ...que nos dejen vivir un poco en paz sin problemas... ...a las personas que somos de clase trabajadora baja... ...o incluso mm, parados de, de obligación... ...y que nos cuesta mucho dinero y mucho trabajo... ...mantener las cosas, pero nosotros solos no podemos... ...entonces yo lo digo por todas las asociaciones... ...de todos los barrios y por todos los mmm, presidentes... ...de todas las manzanas... ...que no son de propiedad propia toda... ...entonces nos hacen falta rampas... ...dentro de la, de la comunidad y fuera... ...para que una criatura no tenga que estar... ...con el tiempo necesitamos ascensores... ...para los pisos que tienen terceras... ...porque hay personas abandonadas que no pueden bajar porque están en silla de ruedas y m, mucha problemática, es cuestión de ponerse sentarse y hablarlas todas. O sea que es un problema también de ocupación. De, de locales, ocupación diez, del, de locales, pero en muchas manzanas que está ocasionando que el barrio parezca. Eh, no sé, es que no sé qué ejemplo poner, pero. ¿Cuándo fue la, la última vez que fue la Junta de Andalucía a arreglar pues, de la. del ayuntamiento sí ha venido. Mm, hace poco arreglar la calle esta, pero claro, la parte que pertenece a Abra, esos muros. Ahora es especialmente chocante que esté una parte arreglada y lo otro esté tan dejado, tan desastroso, tantas pintadas, tantas. Pero es que yo llevo ahí 20 años, no soy de las primeras que entraron, y yo no he visto que se haga nada. Faltan luces, faltan. Vale, se ha una calle, se, ...pero faltan muchas cosas, muchas, muchas... ...hay mucha dejadez y hasta ahora mucha conformidad... ...porque nadie se ha visto potente para hacer nada... ...y la impotencia es tremenda. ¿Qué otra iniciativa habéis llevado a cabo hasta ahora? Pues escritos de todas las maneras mediante la las asociaciones... ...escritos a unas entidades, a otras entidades, sin respuesta... ...hasta ahora hace poco si es verdad hemos tenido dos reuniones... ...pero tampoco hemos visto que haya habido resultados... Esto, ...esto es para, para... ver qué resultado da, se le da ya... ...pero con hechos, no con... ...vale, lo aceptamos... ¿Y pero cuántas no. viviendas hay o cuántas personas? Pues yo en la mía somos 110 viviendas... ...en mi manzana 9... ...pues todas las manzanas que he recorrido... ...más todos los barrios marginados... ...también con sus problemáticas... Hay una deja grandísima en estos barrios que vale, sí, está muy bien el turismo, mantenerte, pero esos barrios necesitan más presupuesto. Habrá que repartirlo. de manzanas cuál es? ¿De cuál hablamos? Ella lo, lo sabe todos todo mejor porque yo llevo la menos la tiempo, puesto afectada. que no soy de. Las más afectadas son las 11, las 12, la 14, la 15, las 16 y las 17. Hay canalizaciones... Todas de alquiler. La 9 y la 1. Y la 7. Y la 7. Y la 7, que es mitad hay de alquiler. Eso y... Eso es un bingo. Hay problemas de canalizaciones que no son, por gracias a Dios, de, de agua sucia, sino de tuberías de, en manzanas de, que están cayendo en los porches diariamente, pasando la gente. Canalizaciones pues, de manzanas aquí, que también hay presidentes, representantes de esas manzanas. ...en fin, son problemas que dice, al día de hoy como estamos... ...es imposible que estemos viviendo así... ...cuando somos personas dignas, trabajadoras... ...que no llegamos casi a fin de mes... ...y estamos aportando un dinero extra... ...que nos lo derruyen lo que están alrededor... ...el problema de los ascensores... ...y los demás... ...los ascensores mi, mi es inevitable... Manzana, ...el arquitecto, todo hecho, los planos, todo para meter mano a la obra... ...y lo dejaron para y tenemos todo, que han hecho un gato para nada... ...para tener allí los planos guardados, ya para contratar la obra... ...se si tenía el dinero que tenemos que dar a los vecinos ya dado... ...y nada, y hay personas que se tiran seis, siete años... ...sin poder bajar a la calle, porque son ya personas dar, mayores. también la palabra a este señor... ...que es también de la presidente de, de otra de la, de manzana... ¿De la 12? Acá, ah, de la me llamo Juan, me llamo Juan... ...vivo en la manzana 12... ...y resulta de que lo único que queremos... ...es que antes de haber mandado las cartas... ...para comprar los pisos... ...primero tenían que arreglarlo, ...porque es que llevamos... ...30 años en agosto hacemos... ...33... ...y en los 33 años no has hecho nada más que porquería... ...y todavía tenemos montones de escritos... ...para que arreglen las tuberías... ...para que arreglen los tejados... ...para que arreglen... ...lo arreglen todo... ...antes de comprar el piso... ...yo no compro el piso de, en la forma que está... ...porque es que la mancomunidad está hecha un asco... ...eso es, y nada más que eso... ...que te vamos 15 años sin cocheras... ...y no las entregan porque no quieren... ...y ya está, y... Está la, la, ...las cocheras están la allí... Cocción. ...la han arreglado 10 veces... ...la han arreglado... ...pero... ...que la dejan cerrada... ...y como la dejan cerrada... ...pues se llevan los cables... ...se llevan los tintores, se los llevan todo y los patios, el patio lo tenemos, lo tenemos sin luz porque se llevaron los cables y, y eso hace ya años, con denuncias puestas para que arreglen por lo menos que pongan la luz y, y no hacen caso.